de la economía, también hay que tener un poco de fe, ¿no? Para la, de la economía argentina, sí, relacionándolo con lo que recién hablábamos de Punta Corral. Y en los últimos días hemos hablado mucho acerca de la dolarización uh -huh. de, de nuestra economía, de, de los argentinos. Pasar a, a, a tener nuestras transacciones con dólares ya se había hablado anteriormente, sirve, sí. no sirve, están sí. los que están a favor, los que están en contra, pero todo eso lo va a explicar Diego Zuliani. Exactamente, nuestra gente amiga de Valerza. ¿Cómo andas, Diego? Hola, Nicolás, hola Nancy, sí. Eh, digo, hay un proyecto incluso, sí. De, de la oposición para el tema de la dolarización de la economía, ¿no? Ajá. Yo, yo me quedo con lo que decía Nancy recién y, y me acuerdo, me acuerdo cuando el presidente y también la gente que, que manejaba el país te decía, no, hay que, aporta, hay que hacer una inversión en peso. Hay, que ahorrar, hay pesos. que ahorrar en peso. Claro. Y ahora fíjate cómo ha cambiado todo, Diego, y cómo ha cambiado la economía también, de que está este proyecto que vos decías, sí. eh, que quieren dolarizar todo. Claro, pero eh, pensemos que la razón principal del proyecto es eh, eliminar el tema de la inflación. Entonces, ¿Sí? cuando vos lo ves desde ese punto de vista, la dolarización tiene ese efecto... Pero es una medida. Es, es, una, una, medida, medida? es una medida para la inflación sí. este, efectiva, pero hay que ver todos los otros aspectos. Porque el hecho de dolarizar implica que el Estado, el Banco Central no puede emitir más pesos. Sí. Entonces la emisión se controla con el tema de dolarización. Y los contratos, si es un contrato de alquiler o los otros contratos, ya se dejan de indexar. Empieza a ser contrato en moneda dura. Eso uh -huh. también baja las expectativas de inflación. Las tasas de interés, cuando uno saca un crédito, ¿qué tasa saca? Y la tasa tiene metido la inflación. Si la inflación es de 40, 50, 60%, la tasa de interés... 70, 80, por eso vemos tasas tan altas, que también se, se eliminaría con el tema de la dolarización. Uh -huh. Eso desde el punto de, de, de, de un punto de vista, digamos, la dolarización es este, tiene ese efecto positivo, pero a veces tiene ponen, otras. pone de ejemplo requisitos. a otras economías, ¿no? De otros países, sí. pero no sé, por ejemplo, si tienen lo, la cantidad de planes sociales que tenemos nosotros uh -huh. o los beneficios, ¿no? Bueno, o los subsidios. Uh -huh. Bueno, ahí requiere necesariamente tener en cuenta otros aspectos antes de la dolarización, porque imagínate que la eliminación de la dolarización elimina la posibilidad de que el Estado pueda financiarse. O sea, el Estado tiene, cuando tiene un déficit tiene dos formas de regularizar, tres, una es subir impuestos, la otra es bajar el, el gasto público, una es también eh, tomarse deuda y la otra es emi emitir. Impuesto no puede subir, nadie le presta, entonces no le queda otra que hacer emisión monetaria. Con la dolarización, esa, esa posibilidad no existe, no tienen eso. Uh -huh. Y entonces el problema más complicado de la dolarización va a venir primero por ese lado, porque este, eliminás una herramienta de política que, es, este, que te va a permitir eso, y segundo de que tenés un montón de contratos, contratos de relaciones laborales, transacciones, uh -huh. los depósitos, un montón de, de relaciones eh, económicas que están en pesos, por ejemplo el tema de las LELIC, ...una pelota de deuda en peso que genera tasas... ...¿cómo eso pasas a dólares? Claro. Entonces es, va a ser muy difícil... ...y además necesitas la cantidad de dólares necesario ...para hacer este, este pase, digamos, ¿no? Claro. Y la reserva no alcanza. Si hoy lo harías con la reserva neta... ...tendrías que hacer un, un dólar a 4.000 pesos... ...el equivalente, ¿no? Claro. Es una medida que se llama de, de régimen cambiario... ...de tipo fijo. O sea, vos podrías agarrar y decir... mira, ...en vez de tener un peso... ¿Viste? cuando teníamos la convertibilidad era uno a uno, sí. eso se llama casa, de, de, caja de conversión, entonces vos podías cambiar un peso por un dólar, podría ser por otro índice, no o sea uno a uno, pues uno a doscientos podría claro. ser también. Y, este, y en ese caso vos necesitás sí o sí tener las reservas suficientes para respaldar. Poder hacerlo, claro. Podrías uh -huh. hacerlo con el oro o podrías directamente reemplazar la economía con moneda, con dólar, pero bueno, tiene todos estos, estos efectos que requieren previamente a que vos tengas ...equilibrio fiscal, una modificación de la estructura pero Yo digo, laboral. Lo, lo, lo noto de nuevo, creo que la semana pasada... ...la última vez que has venido, eh, lo decíamos también... ...es como que son todas medidas como manotazo dogado ...por lo menos, es lo, a ver, está bien, yo entiendo que es una medida... ...para eh, contener la inflación, como vos decís... Sí. Eh, ...o para que no siga aumentando... ...pero yo no sé cómo... ¿Estás explicando si se puede hacerlo de un día para el otro? No, no. Entonces, no va a si se tampoco. hace, es, es a largo plazo, ¿no? ¿no? no no Claro, por eso. Ya no, no se podría dar tan no marcha se, atrás no, como... Además, Efo, fíjate que el gobierno tiene que eh, renunciar a una política, a un tipo de recurso, y no lo va a hacer. O sea, uh -huh. yo, eh, quiero ser claro en este sentido. La restricción más fuerte va a venir para el gobierno, con lo cual yo no creo que... Este, persista este este este proyecto. Claro, recordemos Diego que fue un proyecto presentado por el mismo oficialismo, sí. eh, por un diputado, un senador, sí. eh, que fue presentado y que bueno fue fuertemente rechazado o repudiado por la, la oposición. Bueno, de hecho lo charlábamos Nancy eh, eh, las, algunas semanas atrás. El gobernador Gerardo uh -huh. Morales también, también criticó, el eh, criticó justamente este, este proyecto diciendo que era como inviable, que es pasemos totalmente inviable, a la, a la porque vos necesitas hacer varias cosas. El, el primer enemigo el déficit fiscal. Entonces, mientras vos tengas déficit fiscal, o sea, mientras que vos no tengas responsabilidad, gasté más de lo que vos estás recaudando, eh, no, es, eh, no va a ser este, posible el tema de la dolarización y vamos a seguir pasando al tema de, de la inflación. Uh -huh. O sea, tengamos en cuenta que si no vamos por la dolarización, tenemos que asumir que la inflación uh -huh. va a seguir, que es una forma también de ajustar, porque la economía ajusta de alguna manera, entonces sí. vos haces a hacer plan platita y no es que no tiene consecuencias. La consecuencia se, se, se percibe tres, cuatro, cinco, seis meses después. Uh -huh. Entonces es, es y, un ¿Y esto podría, podría ir este, acompañado este proyecto de dolarización? Que lo vemos muy este, inviable, ¿no? Pero podría ir acompañado con aquel proyecto también que... de, de empezar a cobrar a todos aquellos que tienen los bienes uh -huh. no declarados en el exterior. Mira, eso... O eso exterior. Eh, bueno, hay, hay un proyecto también para el tema de la recaudación... Uh -huh. Me parece que eso tampoco va a funcionar. Eso, este tema de blanqueo ha pasado varias veces. Sí. Generalmente está dirigido para algún sector en particular y este y lo que se termina recaudando es prácticamente nada o muy poco. Así que yo eso no, no creo. Como también así te dicen, no, dolaricemos porque los argentinos tienen 400 mil millones de dólares fuera en el colchón o fuera del sistema. No los tienen todos y no lo van a traer si se dolariza tampoco. O sea, eso uh -huh. tampoco es un poco ingenuo. Lo que sí se tiene que hacer para que haya dolarización es tener las reservas por el Banco Central, que no las tiene. Entonces uh -huh. es un proyecto muy difícil de hacer en este momento, que requiere además muchísima disciplina fiscal y este muchísimo compromiso de los políticos que claro. uh -huh. está en evidencia que no la tiene. Claro. Y requiere, evidentemente, hay un tema ahí. Vos sabés que la inflación es el objetivo principal del Banco Central. O si sea, ...el Banco Central uh -huh. tiene como eh, misión... ...cuidar el valor del peso... ...entonces viene fracasando con, con todo éxito... Uh -huh, ...pero con hace, ese, rato, hace, rato, Entonces, hace este, rato... ...y eso es porque tiene algo que se llama dominancia fiscal... ...el, el, el, el Estado necesita pagar solo, aumentar los planes... ...viene elecciones, pese, imprimí que necesito... ...y claro. el, en vez de ser independiente... ...depende, tiene la dominancia fiscal y emite los pesos... Uh -huh. ...y eso, el impacto termina siendo después... Y después se termina lavando la mano y diciendo, no, son los especuladores de los empresarios claro. que suben, eh, cuando no, no es el, el fundamento. Te iba, te iba a preguntar eso hablando de, de los especuladores. Eh, sabemos que esta es una medida que sin duda todavía no, no prosperó y es como que se lanzó nada más, pero vamos a suponer que se avance en esto. ¿no puede también haber algún tipo de medida o de aumento de precios y jugarle en contra a la inflación el tema de que se dolarice todo? Digo, eh, porque uno dirá, no sé, digo yo, un comerciante un empresario dirá, bueno, está bien, eh, la hierba ahora se va a dolarizar o los precios, entonces voy a aumentar... Como ya pasó cuando sí. Alberto Fernández ya... dijo, vamos a tener la guerra contra la inflación, pum, aumentó todo. Sí. ¿No puede ser un efecto rebote también? Puede haber algo de eso, pero una vez que vos dolarizaste ya empieza a haber precios internacionales claro. y vos la, ah, tener... la inflación que empezás a tener... que Exactamente. Además la inflación, no es que no va a haber inflación, tener la inflación de la moneda, que en este caso sería el dólar, está hablando de un 5, 6, 7%, que después se, se tendría que normalizar un 3 o un 2% uh -huh. anual. Muchísimo uh -huh. menos de lo que... Tenemos nosotros. ¿Y obviamente. por qué se pone de ejemplo entonces a economías que han dolarizado y que han mejorado su situación económica? Ha mejorado el precio, ha mejorado Ajá. el tema de la inflación. Vos Fíjate que a nosotros cuando pasamos a la, a la convertibilidad, o a Ecuador, o a El Salvador, cuando vos ves el índice de inflación, cuando dolariza cae rotundamente. Ajá. Pero también tiene otras limitaciones tenés que prepararte para hacer eso, porque claro. si vos sí. haces eso y no puedes financiar, después no vas a poder pagar los sueldos. Uh -huh. claro. uh -huh. No puede pagar los sueldos, no puede pagar las jubilaciones. ¿Qué hacen eso? No digo que des planes nuevos. No podés no, pagar no, tus claro. compromisos uh -huh. si hay mucha presión. Y este, generalmente en tema de crisis, fíjate qué le pasó a Grecia. Grecia está dentro del euro, no puede uh -huh. emitir Grecia. Cuando vino la crisis 2008 en 2008 por la subprime, necesitaba emitir y no podía emitir. Y entonces este, es una política. La única restricción era reducir el gasto, reducir el gasto, reducir los subsidios, reducir un montón de cosas. Bueno, y e dicho sea de paso, ayer terminó ¿no? de pagar la deuda Grecia. ¿eh? ¿Sí? Después de 12 Después años. Después de mucho tiempo. No, terminó, uh -huh. Adelantó el pago ¿Sí? y terminó de. Obviamente que existe ahí una política. Vos, para pasar al euro, antes de empezar este sistema de, de, de también de tipo de cambio fijo, eh, este, la Comunidad Europea te exigía tener un cierto déficit. No podías pasarte claro. del 1 al 2%. Claro. Entonces. No para que simplemente se, se era una necesidad y de Y fíjate, pasaron 12 sí. años, eh, 12 años tuvieron que pasar para que Recién Grecia pueda pagar eh, aquella deuda de que estamos hablando de, de claro, hace muchos años atrás. Sí, de 2008. Del sí, 2008, sí. entonces, eh, también como vos decís, Diego, tiene que haber eh, un programa, un plan económico a largo plazo para que pueda esto ver sus frutos. Eh, si es todo es... medio manotazo dogado, vuelvo a decirlo, me parece que es más difícil. Es más difícil. Sí, además, nosotros no tenemos... Una, ...una casta política muy, muy consciente de los, uh -huh. los, las cosas que hay que hacer... Uh -huh. ...nadie quiere pagar el costo político... ...hoy vemos el mismo oficialismo peleándose... ...entonces las medidas de, de fondo que se tienen que tomar... ...no se están tomando y esta menos se va a aprobar... ...así que este, estoy seguro que esto es algo pasajero... Y nada más. Un, un nuevo proyecto ¿no? de dolarización, como ha aparecido en años anteriores, se ha hablado ya de esto, uh -huh. pero bueno, nunca Exactamente, prosperó. sí. Así es. Gracias, Diego, por sí, brindarnos bueno. esta información, por aclararnos un poco el panorama. La tendríamos que mandar, ¿viste? Belén siempre nos ayuda con la economía de la casa. Sí. Bueno, habría uh -huh. que mandarla a Belén con el gobierno para claro, que digan muchachos no gasten lo que no tienen claro, porque eso es lo que lo nos sí, dice sí, siempre claro, no, Belén sí, sí, seamos inteligentes no gastemos lo que no tenemos eh, seamos precavidos uh -huh. también y bueno vamos eh, aprendiendo claro, acomodando ¿no? un poquito sí. eh, Diego a la gente que quiera acercarse a Valerza ¿cómo eh, tiene que hacerlo? No, ¿dónde están? nos pueden encontrar en el alber 499 local 2 ahí a medio cuarta del shopping uh -huh. o nos buscan en las redes sociales Inforro a Valerza nos mandan un correo electrónico o por youtube nos siguen en el canal, así que, nada, siempre estamos presentes. Sí. Eh, y esta charla, como siempre decimos, va a salir subimos. en las redes sociales. Ahí de, de Valerse, la compartimos. Eh, para que la gente, si se quedó con algo o lo agarró tarde, puede ver toda la charla ahí en las redes sociales también. Exactamente. Y bueno, tengo que devolver el favor, le tengo que decir Pablo, porque a Pablo le dije... <risa> claro, yo... a Diego. Gracias, Pablo. Gracias. <risa> no, mentira, gracias Diego. Gracias Diego, bueno, nos nos vemos, nos la, semana, la semana que, viene, que... Bien, Hacemos la